Muy buenas a todos Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Y hoy os traigo Dynasty Warriors 9 Empire Vale, estamos probando aquí la demo Vamos Uff, la musiquita Vamos a ver Está el sonido aquí Hay una cosilla ahí Espero que no me salte el copy Vale Aplicamos el Idioma, español, ¿vale? Fenómeno Aplicar Venga, el brillo a la mitad Controles Ataque reactivo Ataque musu Ataque fluido Esquivar con salto con montura Ataque activo activadores para llamar al caballo el L2 y para montarlo, vale bueno, poquito a poco <ríe> cámara normal, todo normal la velocidad, bueno, ya veremos a ver, y la cámara de arco ya veremos ver, lo he puesto ahí en Modo escena, la resolución se estabiliza con más facilidad cuando la frecuencia de imagen es de 30 frames La frecuencia de imagen se estabiliza con más facilidad Bueno, aquí mismo ponemos modo gráfico, no sé Vamos a ver Venga, vamos a comenzar con el tutorial, imagino Vale Modición será para editar algún personaje o algo. Crear un oficial personalizado. Qué gracioso. Venga, vamos a ponerle aquí un nombrecillo. A ver. Ojo, eh. Tenemos aquí un montón de oficiales. A ver, ponle nombre. A un oficial. Ahí. Yo lo que quiero ahora es borrar eso de ahí arriba Ahí, el triángulo Vale Vale Ponemos por aquí Mandolero No sé si me va a coger todo el Punto no hay Espacio Tenemos espacio parece que hay espacio, tampoco <risa> eh, bueno damos aquí un 7 y un 0, ya está yo creo que está bien vale, confirmar teníamos el punto no que sí <risa> hemos cambiado a la otra página <risa> esta página cómo se no ha cambiado Lo tengo claro, eh. Ahí, vale. que era para ir para abajo. Ok. Estoy fatal. De lo mío. Vale, pero ¿dónde confirma? Allí, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? <ríe> A ver, atrás. Ok. Y ahora confirmar. <ríe> Venga. Ahí lo tenemos. Nombre. Plantilla. Están guapas también las plantillas. Echamos un vistacillo. Así de, de guerreros chinos de estos. Pues bueno. Está guapo el verde. Vamos a ver. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Bueno, lo vamos viendo todo. ¿Te parece un curilla o algo? Bueno, ¿te parece un mongol? ¿Cuánto hay? 15. Cheste, el pandilla. <ríe> Madre mía, qué pinta. parece un kabuki o algo este me mola a ¿eh? ver este a lo indio a lo indígena este es el que más me mola de luego el caballero este es el que más me gusta bueno, pues confirmamos este, vale. Hola, está bien. Joven hombre valiente dice. Muchacho valiente. Pero no escucho la voz. No es lo malo. Pero bueno, muchacho instruido. Joven hombre instruido. Veterano severo Veterano viva Ese me gusta Este mismo Salvado. Bueno Esta misma puede estar bien Y lo vamos a reventar todo Ya la cara y todo eso Pues bueno La edad. Esto que es más viejo que... No lo pone. ¿Alguna arruguillo o algo. Ni idea. Yo como soy bastante puretilla. Ver, ¿esto cambia? Sí. Un poco. Pero cambia. Muy poco, ¿eh? Fómulos y cosas así. No sé cuánta habrá. 11 Once. Vale, para la mandíbula, todo esto. Está muy completo, ¿eh? La ceja, los ojos. Ahí más ma. Jeje Ahí, abiertito. Pestaña, ojos, dos, nariz, boca, oreja. Bueno, vamos a pasar de la cara. Pelo, la barba, el maquillaje, físico, vestimenta. Tipo de parte de arriba que no lo vemos o qué no lo sé, yo no veo cambio. Así ah, en las mangas, eh. Está guapo sin mangas, ¿eh? me gusta más ahí con los guantecillos, no sé. Duración, habilidades. Ojo, que es que tenemos aquí un montón de cosas, ¿eh? Poderoso de infantería. Defensivo, veloz. Poderoso y bueno. No de ataque ahí a tope. Título. era sublime. Oficial auda. Tampoco vamos ahí de chulito. Fuerte contra la caballería Pero débil contra los arqueros Mayor daño contra armas eh, Y cada uno pues tiene su Vale Yo creo que me voy a dejar infantería Vale Que puede estar bien De vale. acción que será Ojo Una pica doble. Una plegable. Lanza de dragón. Hacha ancha. Uf. Y la... Y la cadena esta... Este tiene que pegarte la marinera. No sé, ¿eh? Si la lanza de dragón que es más... más larga. <ríe> pues esa misma. Venga. Terminamos. De los cambios, sí. Mira, pues ahí lo tenemos. ¿Ponemos favorito o qué? A ver, sí. Hostia, menú, oficial copiar, combinar. Editar. Subir y descargar. Bueno. Vamos a comenzar el tutorial ya, que ya es hora. Vale, tutorial de batalla. Acción, batalla de invasión y batalla de defensa. ¿Y el mío dónde está? ¿El mío no me lo puedo poner o qué? Aquí está. Lo tenemos. Está bandolero. 7.0 con su lanza de dragón. Ataque 4.95, ¿eh? Poca broma. Bueno, vamos a ver. Ahí, ahí ya, Sun Wang Vale, hay muchos oficiales, eh, los generales o algo. A hay guerra de estas chinas, eh. Que le guste la historia china esta. Está muy bien el juego. Venga, vamos a eh. Sistema de acción. Cuando te acerques a enemigo, sacarás tu arma automáticamente. Pulsa el cuadrado o el triángulo para atacar. Y pulsa el X para saltar. Cuando el indicador musu, el amarillo de la esquina inferior izquierda, tenga al menos una barra llena, pulsa el círculo para llevar a cabo un ataque musu. Ok. Y para fijar la vista a un oficial enemigo, pulsa el R3. Perfecto. Vamos a ver. Venga, vamos a atacar esto, yo creo. Vamos por ello. Estos son míos, Son bellos. Que no me atacan, ¿eh? Uh, qué bueno es, ¿eh? ¿no? La lanza del dragón esta. Bueno, bueno, bueno, bueno. Toma. El triángulo, ¿eh? son el triángulo. A ver, tenemos que ir para allá. A ver. Aquí no Mucha pero... niebla, eh A ver este ¡Ojo! Con este Ataques activadores Con Cuando... los ataques activadores R1 más... más triángulo cuadrado X Puedes lanzar a tus enemigos por los aires Aturdirlos o cambiar su estado Puedes cargar estos ataques Manteniendo pulsado el botón cierto tiempo Para aumentar su poder Y superar enemigos que normalmente ni se inmutarían si mantiene expulsado el R1 Se mostrará los tipos de ataques activadores Que puede realizar Así como sus respectivos botones Vale ¡Ostras! Que primero me lo comió, eh Vale Vale Ahí lo dejado un poquito, ¿no? Aturdilo ¡Cuánta vida tiene, no! ¡Ve, eh! primero la 4 Chain ataque fluido cuadrado, son combos que van cambiando según el estado del enemigo, pulsa el cuadrado tras realizar uno para encadenar combos además si los combina ataques activadores R1 más triángulo cuadrado X podrá realizar una serie de combos diferentes vale así si podemos realizar algún combo de esto algún ataque fluido, antes hemos hecho algunos eh, vamos Intentándolo Aquí en triángulo y Se queda parado ahí, tío Y en la montaña lo reviento ahora Ahora Toma Estoy eh se es a dificilillo Creo Ahora, ahora Ataques especiales R1 círculo Son potentes ataques exclusivos de cada oficial Mientras realizas un ataque especial Serás invulnerable Y se añadirán atributos elementales a los ataques especiales Ten en cuenta que tras ejecutar un ataque especial Tendrás que esperar cierto tiempo Para volver a ejecutarlo Bueno, bueno Vamos a ver ¿Qué ha he hecho? Eh? ¿Se qué? ¿No puedo ya? Ah, vale ¿Dónde está? Se me ha ido Makuto <risa> Vale, ha terminado Ok Ok Bueno, nos ha explicado ahí cómo atacar En principio mucha niebla, la verdad Espero que se quite Mira, nos devuelve aquí a la pantalla de carga esta Bueno, vamos a ver Batalla de invasión, vamos a verlo Venga, nivel 30 Venga Suruga. Bueno, ahí nos va explicando la historia, ¿vale? A los vale, oficiales ¿eh? Venga, vamos, a ver. batalla de, invas de invasión Tendrás que destruir las puertas del castillo Y derrotar a los comandantes enemigos Las puertas del castillo pueden destruirse con armas de asedio Como un ariete, una torre de asedio O una catapulta Estas armas aparecerán en las bases de armas que tomen juego con eso, ¿eh? Venga, vamos a tomar la base Ok, ya, enemiga <ríe> Me arrancaré la cabeza ¿Esto qué pasa? ¿Dónde están los enemigos? Ah, hay catapultas por ahí, ¿eh? Tomar una base, vale, ya hemos entrado Entra en una base y para ver su información En la parte superior de la pantalla El valor que se puede ver es la resistencia de la base Trota enemigos para reducir Su resistencia a cero y tomarla Las bases tomadas irán produciendo Soldados periódicamente Que atacarán las armas y las bases del enemigo Intenta tomar bases enemigas para conseguir Ventaja en la batalla O sea que esto nos viene bien Sí o sí, venga, vamos para ello ¿Dónde está los enemigos? Aquí Capitán ese de la base Toma Parecido eso, amigo A ver, que se escapa? Este que está allí Ah, viene más, eh Bueno A ver, este El ¿Este? guachón, este Toma ese Y toma este Y ese ¡Súbete esa! ¡Oh! ¡Qué guapo está, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Cao, cao! ¿Esto qué? La fuerza de todas los oficiales de los bandos respectivos aparecerá como fuerza del ejército durante la batalla. La fuerza del ejército disminuirá cuando se derroten a las tropas y las armas de asedio. Se tomen las bases y, pro y progrese la batalla Una fuerza menos del ejército conlleva un ataque más débil Y desventaja en la batalla La batalla estará perdida cuando la fuerza del ejército aliado llegue a cero y tu comandante o el jugador se retira Ok, no hay que dejar que llegue a cero La, la barra azul, ¿vale? Pues venga ¡Vamos! ¿Este qué pasa? ¿Otro? ¿Este qué? Parece que mata a este matado ya? Eh, eh, ojo. ¡Otra! ¡Pero bueno! ¿Cuántas vienen a matarme? ¿Cuántos vienen a matarme? Vamos a ver estos, chiquitillos que este por aquí guanchi este Oficiales de defensa de la base Oficiales del reino dentro de las bases tomadas se convertirán en oficiales de defensa de la base Hasta 5 por base Todos los oficiales de defensa de la base deben defender la base tomada Puede ver la oficial de defensa de una base en el menú Info Tropa del menú de pausa. Vale. A ver si quieren ayudarme a mí. Porque... Yo creo que sí, ¿eh? ya tenemos tres. Uso de planes secretos. Para utilizar un plan secreto, su indicador de plan secreto debe estar completamente lleno. Cuando lo esté, mantén pulsado el L1 y pulsa en la cruceta, arriba, abajo, izquierda, derecha para... o derecha para utilizarlo. De indicador de plan secreto si llena cuando derrota a enemigos, toma base y completas con éxito planes secretos. Algunos planes secretos tardan más tiempo en cargarse que otros. Vale. Yo creo que he visto ya por ahí de uno Vale, de uno podemos hacer. Aquí, para abajo. No sé. Un peligro, ¿no? Creo que sí, que estamos atacando ahí. A este, si sí cae. Toma eso Uy ya, cobarde Uy, uh, si sí me doy Eh, eh, eh que me ha dado, que me ha dado Mucha gente Toma eso Anda, manda. Mucha gente aquí, eh a este, porque no me ayuda, tío ¿Shanfei? ¿Dónde está Sanfei? Y he dado unos poquillos, eh Hay otro que viene Venta a mí, al lubu este Ahí está el Lubu <risas> Bien, estamos obligados a retirarse Una buena buena cadena Si pillo otro de esto oh, oh. Ahí está el Lubu Lo he encontrado saco y todo el terreno aquí <risa> Vamos para allá bien tío, el capitán del plan ha comenzado a construir recibir... ostras, frustrar planes del secretos del enemigo, el enemigo también utiliza planes secretos durante la batalla cumple las condiciones de prevención que aparezca para truncar el plan secreto del enemigo y obtener los siguientes beneficios el efecto por prevenir ese plan se activará Aumento de las recompensas por victoria Los efectos por prevenir el plan secreto Pueden verse en la información de batalla Info plan secreto Pedir refuerzo Vale, impide que mensajero llegue al punto tal y tal Bueno, según lo que nos pida Vale La base de objetivo a tiempo Y deten Capitán el plan Y el Bien, bien, bien tomo una base capa Catapulta durante una batalla Podrás usar una catapulta con ella podrás atacar los puestos de vigilancia de los muros del castillo Para hacerte con el control de los mismos Ok Si te hace con todos los puestos de vigilancia enemigos de las murallas Durante la batalla de asalto al castillo Podrás usar ganchos para invadir el castillo Puede dañar los puestos de vigilancia con arqueros O piedras lanzadas con catapulta. Toma la base de catapulta con mucho poder de ataque Y después ataca los puestos de vigilancia con las catapultas Ok Vamos esta es nuestra ya, ¿no? ¿Qué pasa aquí, tío? Esto se va, bien. Hemos capturado la base de catapulta. Genial. Eh, pues no sé a dónde tendríamos que ir, pero bueno. Allí hay muchos de estos, 296. Son. Creo que son planes secretos del enemigo. Vamos a ver, este parece que está más cerquita o qué... 130, 100... A ver si podemos romper algún plan del enemigo. Muy poca vida, ¿eh? Vienen los míos Buena Buena Yo creo que esto De los estandarte Nos viene bien Matarlo Y el capitán. Ballería. Este, este, este. ¿Eh? ¿Qué están haciendo esto, tío? ¡Ay! He muerto, he muerto. Bueno, vamos por algún lado. Desfavorable. Y las catapultas, ¿cómo me las llevo, tío? Ay, mírala, tío. Las catapulta Venga, chavales. Ahí. Así si disparan. Creo que han disparado, ¿eh? Bueno. Vamos a ver, porque bueno, no lo tengo claro esto. ¡Eh! ¡Que viene este! viento El Este El Lubu ha vuelto a aparecer Me caché nada. Eh, me ha dado, eh Están dando Vamos, chavales Ayudarme. Tío, este que está chunguillo, eh El Lubu este Ya me ha matado otra vez Vale, Caballería pero... Yo Oye, tío, por aquí, que okay. Ahora me voy a salir de aquí. Vale, a este. este de tela. Otra vez me ha matado. Madre. Dios, que perdemos, tío. Corre, que no. Viene este. <tose> Toma la base del objetivo a tiempo. Vaya, no nos da tiempo. 5, 4, 3. Ahí ¿Qué viene? Lanzado está Venga, pudo No, no, si ya A ver, los carros estos que Están en plástico, construyendo carros de fuego Madre mía Tenemos que ayudar aquí a... Hemos conseguido detener La construcción de los carros de fuego Ya, ya ¿Para la arma de asedio? A ver No puedo atacar yo No veo el mapa Creo que ya se me ha atado Plicao Tirar el carro de fuego. Creo que sí, tío. Eh, eh. Pues si no, le vale, ganaré. ¡Ostras, ostras, ostras! que me quemé el dragón de fuego! <ríe> Hemos sido derrotados. Bueno, La verdad, es que está muy divertido. No esperaba menos del Dynasty Warrior 9. Vale. A ver la batalla de defensa. Ok, vamos a probarla No hemos podido montar en el caballo Una no lástima <ríe> Vamos a ver si ahora podemos hacer algo mejor Porque vaya tela con la general Hemos empezado bien Pero no sé qué ha pasado Bueno el tipo de la batalla de defensa Defenderá a un comandante aliado De las tropas enemigas que se aproximan cierto que la victoria Tendrás que proteger al comandante aliado Durante un tiempo determinado O iniciar una batalla decisiva Y acabar con el comandante enemigo Pues venga, vamos a ver, ver. Plan... o. que vienen estos por aquí Con unas torres y unas ruedas ¡Síganme los míos! <risa> 7 han retomado el avance. Dice ahora... Ya, he derrotado a 100 enemigos. Este ya lo hemos tomado. Vamos por otro, a ver. Como este? ¿Y yo tira para allá, para el, para el llano este? Tengo que cambiar a la defensa Que no cambie tanto Muerte, muerte Le estoy dando, tío Tiene más barra de vida que la madre Ya Bien Hemos reventado Vámonos sí, Vale ¿Dónde vamos? ¿Por el ariete? Por ahí caballería y todo, eh. Cuidado ahí. Eh. Llama a mi caballo por si acaso. Vamos ahí. Lo siento, enemigo, ya. está flipando con nuestra manera de luchar. <tose> ya, yeah, bien, hemos capturado esto. Venga, vamos por la caballería. Vamos. A ver este. <tose> Eh, estamos aquí. Eh, eh, cuidado. Unidades militares. Hay tres tipos: infantería, caballería y arqueros. La infantería gana a la caballería, la caballería gana a los arqueros y los arqueros gana a la infantería. Esto es como un piedra, papel o tijera. Si utiliza una unidad con ventaja, puede causar una modificación de daño. Por otro lado, ten cuidado con los daños masivos causados contra las unidades la enemigas. Con ventaja. La ventaja y la desventaja se muestran encima de la cabeza del enemigo. Ah, Ok. Tenemos dos aquí, eh. Me cago en la mar. Un carro de fuego me dice. Es muy fuerte, tío. Me Está dando bien, eh. ¿Qué? Y le hemos dado bien. Bien, bien. Mira, tenemos que tomar esta base. Eh, eh, eh, queda, quedar por ahí uno. Cuidado, mataca. Ojo, ojo. Que no vea, eh. <tose> Que Tengo otro por ahí pegándome, tío. ¡No me este? Una tía Una una bueno, se mató este ya Ahora Buena Lista Vámonos A ver si la he llevado a la joven. Los planes del enemigo ¿Qué pasa? ¿Ella nuestra no? Casi か、大変な危険。隠れないところを見せてちょい。隅っこから卍解<笑><笑> Venga, dale, dale, Ludo. Ahora, ahora. Listo. Otro por aquí, Sun Yan este. ¿Me va? ¡Qué chulo cariño! ¡Toma! ¡Chore! ¡Ay, ay, manda! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma, en el aire! ¡Su esa! ¿Me queda pues aquí este? Bueno, bueno. Construyendo carros de fuego Creo que tenemos que ir a la otra base Toma la base de, del enemigo Creo que es esta ¡Vamos para allá! Tengo este, que pegarle o algo ¿Que... ¡Sí, no! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que nos han matado! ¡Ojo que nos han matado! ojo que nos ha matado cachis aquí con el ariete no que tío que el ariete ¿eh? mi caballería también o qué? mi caballo toma mi caballo que no vamos a el caballos chavales ¡Lo vamos a reventar la vamos a reventar ahora toma ahí Toma, toma caballito ¿Cómo corre el caballo, tío? Madre mía, que quien lo pare Pero bueno, el caballo se me vuelve loco A la carta punta no puede Vitalidad extrema Caballito por aquí. A ver, este. Me miedo la catapulta. Todo, todo. No sé cómo pararlo, ¿eh? Esto tiene frío, ¿eh? ¡Oh, de ver, ¿Dónde está? Yo no lo veo oh. eh. ¡Eh! No ha derrotado Qué chungo este, ¿no? Parecía que íbamos bien Bastante divertido bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el modo demo, ¿vale? El que quiera, pues, pues, pues bueno, pues se lo puede comprar. Y ya tiene el juego completo. Acaba de salir de 100 para todas las plataformas. Así que aquí nos despedimos. Un saludito para todos, Peñita. No se olvide de dejar like y suscribirse al canal si no lo estáis. Chao, chao.